amigos, hoy hemos venido aquí a, este, a estos parajes que son las Desas de Alcorlo, este vídeo forma parte de un proyecto que llevo rondando con él como 10 años, eh, de crear un mapa del, del territorio de, de Alcorlo y poner en cada lugar, en cada zona, el nombre del paraje, como veis, como veis, eh, no es un llano, es un paraje que está lleno de hondonadas, de valles, de colinas. Y por todo ello, eh, tenían un, una barbaridad de, de, de nombres. ¿no? He conseguido reunir unos 50 nombres de, de, de estos parajes. Entre ellos, pues por ejemplo, la Ollala Renta, la de esa Cimera, que está ahí, la Pradera de los Reollos, las casillas de Mata Velasco que están allí el Collao las pilas las Taberneras y bueno, un largo sin fin, ¿no? Como os digo, más de 50 nombres hay aquí en esta zona. La idea de este vídeo es que venimos de Alcorlo, desde, desde allá, venimos a las Ardesas y bajamos a lo que es el Riondo, para dar la vuelta por lo que era el Riondo hasta, hasta volver al pueblo. Esa es la idea, la iremos viendo a lo largo del vídeo, eh, a través de fotografías, de vídeos y, y de comentarios que iré haciendo a lo largo de, de este vídeo. Así es que bueno... Eh, el día podía estar mejor, el sol no sale, eh, la temperatura pues un poco jodida, le pregunté a Siri hace un rato qué temperatura había y dice pues ni frío ni calor porque hay cero grados, o sea que... <risa> Pero bueno, nos abrigaremos un poco y aquí el subito, a ver si le enseño a parar y arrancar la cámara. Es bus, para, vamos, para. Hace unos años eh, vine por aquí, en el 2015 vine con Jesús, el de la Ino. Y gracias a él pues tengo información de casi todo este entorno. ¿no? Él es muy conocedor de todo esto, era muy conocedor porque falleció hace unos meses. Y bueno, ahora he retomado el tema y con ayuda de, de su mujer Ino y también de Rosario, que cuidaron cuando eran niñas. Tenían nueve o diez años, cuidaban por aquí las ovejas y todavía recuerdan muy bien pues todos esos parajes, ¿no? las casillas de Mata Velasco que están allí, eh, Mata Conejo que está ahí, las, las de esas de la Bartola. Así que bueno, ahora iremos pateando por ahí abajo, dando la vuelta y subiremos allí a aquel, a aquel alto. La idea de este vídeo era hacer una ruta mitad ficticia y mitad real, porque hay gran parte del terreno que está inundado y no podría recorrerse a pie. Saldríamos hipotéticamente del pueblo para tomar el barranco del Cazaizo, pasar por sus dehesas del Cazaizo, la dehesa del Concejo, y llegar hasta el Alto de la Mata y el Perro Corto. Luego pasar por las dehesas de la Bartola. A continuación, bajar por el barranco de la Bartola hasta los huertos del Guacharro, donde el arroyo de los Guindos se juntaba con el Riondo. Luego, siguiendo el cauce del Riondo, pasar la vega abajo del Verduzal hasta volver al pueblo. Pero lo hicimos de otra manera por cuestiones de tiempo, pero más bien por no tener un guión claro con las ideas precisas. La realidad fue que comenzamos por las de esas cimeras, para llegar a las casillas del recuesto, desde donde se ven las hoces del Riondo. Luego bajamos al barranco de la Bartola y cruzamos esa de esa. Subimos por la cañada del Espino hasta el alto del Cazaizo, aproximadamente. Luego, ya de retorno, pasamos por las casillas de las Prairas, dejando a la derecha el cercado de las vacas hasta llegar a las de esas cimeras para volver al punto de origen. Bueno, pues según Jesús, aquí tenemos la olla de la renta, las de esas cimeras que estas de aquí arriba, la pradera de los reollos, las casillas de Matavelasco que están allí, a ver si luego podemos ir, el collado de las pilas, las taberneras, la caña del espino que está ahí abajo, la olla de los fresnos, y, y bueno, un sinfín de nombres más. Eh, ¡Toma! Ahora continuaremos, continuaremos la lente de los pinos hacia abajo hasta las dehesas de la Bartola y ya desde allí ya veremos eh, el riondo, las hoces de, del riondo. Que como tiene bastante agua el pantano, para los tiempos que corren, pues bueno, hay unas curvas muy chulas. Ahora las veremos. ¡Vamos, Hugo! ¡Te vale! ¡Vamos, vámonos! Esa cuesta es el granero, y estas son las de esas, las de esas cimeras. Con este fresno, que es el fresno grande. ¿Dónde podía estar? ¿Por sí, qué zona era? Bastante más allá de la pradera esa. O sea, al otro lado de la pradera, ¿no? Sí, sí, más, más, mucho más allá. O sea, yo Hay unas casillas allá enfrente, que sí, yo veo desde aquí. Las de la roja de Zarzuela. ¿Aquello ya es de Zarzuela? Las casillas, por las casillas va la, por, ajá. la parte, por la parte acá de, la, de las casillas, que hay como, una, como un callejón, como una plaza. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Pues algo había, que ha. Vale, entonces, esto de por aquí abajo, estas arrenes y tal, ¿cómo se llamaban? Los de cimeros. Los de cimeros. Luego bajamos por aquí. Aquella pradera más blanca que se ve, Los Llanos. Los Llanos, pero a este lado de, de, de esa montaña o al otro lado. Los Llanos, la, la parte para allá. Y, y el bacho ese, Los Cobachos, se llamaba. Los Cobachos. A ver si me aclaro. Esto, después de estos robles que hay aquí, que hay una especie de arrenes... Los desones cimeros. Los desones cimeros, antes de aquellas piedras, ¿no? Sí, abajo están los prados, los desones. Los desones. Después, ese, esa hondonada que hay ahí de robles... Eso, eso se llamaba barra, la Las del... ¿Qué hacéis hasta allá abajo? El, la bartola allí. Las la desas de los desones. Las desas la de los desones. Sí, la, abajo está una, una pradera grande que hay. ¿Mm? La, la, la praira. Bueno, también de casillas del pueblo. Est estarán las paredes nada más. Aquí enfrente, ¿no? Aquí. Detrás de este árbol. Sí, sí ahí en, en todo Vale. Sí. A ver, ¿alguna otra cosa eso, más? Ahí vamos a subir luego. Hmm. Bajaremos bueno, por, por, aquí, por aquí, eso. Por Exacto. ¿De qué esto? Ahí se querían muy buenas estas. Parece que no se veía limpio, pero sí te limpio Sí, allí está una parada de la limpia. Bien, ahora seguimos un poco más abajo y todo aquello de enfrente de, de este árbol allá, ¿qué sería? Ahí ya empieza las de Las de Se bajan hasta aquí, hasta la caña de espino. Y esto de aquí la caña de espino, ¿no? no esta entonada, que... ¿no? Que tiene sí, árboles. Esta entonada de árboles entraba toda allá. La, la que va, va abajo, ¿no? Sí. La, sí la, la, cuanto... caña la caña de espino? El alto de arriba se llamaba el alto caza eso la parte de allá. El alto del cazaizo, lo que estamos viendo ahora. Sí, el alto, de... el alto de aquellos. Bueno, bueno, pues estamos en la parte más alta. Los desones, las desarcimeras, y empezamos a bajar el barranquete este para allá, hacia el barranco, hacia hacia el riondo. De allí vamos a ver ya las primeras curvas del riondo. Toda esta zona de aquí, de las dehesas cimeras, el Mata Velasco, la dehesa de la Bartola, Mata Conejo, que está ahí abajo, las dehesas cimeras, todo esto lo tenía yo pateado con mi padre hace pues 35 40 años, veníamos a cazar aquí, desde ahí, desde la linda de Zarzuela, todo lo de Alcorlo, el Riondo, hasta allá, hasta Cabeza Redonda. Mira, vamos Ufus. Y claro, todos esos nombres, pues, aunque hace muchísimo tiempo, pero todavía los recuerdo muy bien. Y cuando veníamos aquí a las de esas que estábamos en Alcorlo, pues eh, veníamos de caza con mi padre por las tardes, pues eso, por alguna perdiz, algún conejo, alguna liebre, que por aquí había mucha caza, porque en, todo, en, en aquellos entonces todo esto se cultivaba, todas esas, de esas, esas zonas se cultivaban. Allí vemos unas casillas, que luego iremos por allí, y bueno, pues esta es la historia. Estas son las desarcimeras, de la parte más alta, aquella donde está aquel roble más amarillo y más grande. Y todo eso que veis, esos cerros que veis por ahí, pues se cultivaban de centeno. ¡Vamos, Hugus! ¡Mira! ¡Toma! ¡Vámonos! Las tabarneras es aquel el cerro, es el aquel, cerrete aquel cerrete detrás de aquel árbol. El cuento de las tabarneras que llamábamos. El cuento de las tabarneras Y luego atrás está que no se ve de aquí. Sí. Están las Parras. La ah aquí. sí, ya de, del riondo. Claro, eso ya está sí. eso ya. Vale, ahora seguimos. Está acá, pero está allá. Vale, ahora, seguim... acá, la parte allá. Vale, ahora seguimos. Esta, estas laderas que se ven aquí detrás de ese árbol. Esto se llamaba la olla del Fresno. La olla del Fresno. El que hay ahí, que ahí me picó una clan hace, hace muchísimos años. Uh -huh. Aquí en la mano izquierda. La olla del Fresno. El día 6 de septiembre, no se me olvidará la vida. Uh -huh. La vía del fresno. Y ahora, sí. esto de aquí. Eh... Toda la la cañada del espino, eso. Esa es caña grande que se ve que está. está la cañada del espino que va desde esos dos árboles amarillos hacia arriba. Hasta el alto. La cañada del espino es desde sí. de esos dos árboles amarillos hacia arriba. Se está tapando. Y ya... toda esa zona de. Todo el alto, el collado las pilas. El collado las pilas, el alto que estamos viendo ahora, pilas. allá. Bien. Y otra vez, eh, ¿todo el triángulo ese que hay ahí de, de árboles altos en el hoyo? El alto del cazaizo, todo, todo el no ese que se ve un poco más limpio. ¿El alto del cazaizo arriba? El cazaizo está abajo, los pedazos. Ajá. Que no se ven de aquí. Vale, y entonces, ¿esto que tenemos aquí más cerca, el punto más bajo, el hoyo este? ¿Las de esas de la Bartola cuál, sí, cuál sí, es Las de esas de la Bartola, esto es la... Todo eso son las de esas de la Bartola. Correcto. Que las resas casi no se ven, están tapadas. Uh -huh. Entre árboles y hierro están metidas en todo el En, en, en, en, en, en, en, en. en todo el Punto más bajo, las resas de la pactola. Nos asomaremos ahí detrás que se ve la cola del pantano, el cauce del río Riondo. Gallinera. Ahí está la Gallinera, este es que el arroyo de los Guindos es el que baja al río que llega hasta Zarzuela. Y hacia allá la Gallinera. Y esto de aquí las regueras. Las regueras. La reguera. la reguera y esto es lo que, que tenemos muy muy por aquí, muy recuerdos, muy recuerdos de Jesús, ya lo vemos en el vídeo. esta zona para atrás, las regueras. La reguera. Luego aquella parte de allá... Luego lo que vemos allí enfrente... Esto de aquí abajo, ¿sí? los pinos, sí. la gallinera. ¿La gallinera está en la parte de allá o la de acá? Allá del, en este lado, pero es, es que así baja el arroyo de los guindos. Que hemos sí, listantes. exactamente, sí. Ahí baja el arroyo de los guindos. Pues del de, arroyo de los guindos para allá la gallinera. Hacia allá la gallinera. Y hacia acá, todo eso, esta cuesta que hay hacia acá... Las regueras es que llamamos. Las regueras. La reguera será por ese cacho barranco que baja por ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, en la hay, parte de atrás. Que baja, ese, ese barranco baja, mira, se hace allí el agua. Sí, de otro color. No, hace, hace, hace como. Un reflejo, hace como, sí. Como, no, que se mete un poquillo. Ahí, ahí baja un barranco, el, el regalo de los cabrios, llamábamos. Mm. Ahí baja un barranco muy cerrado. Que detrás de ese morrete de ahí hay una red grandísima, que le llamábamos la red de las percaritas, que no se venden aquí tampoco la red. La ren de las porquerizas, ¿no? Voy a meter de ella, para verla. Ajá, está allá en el cruce del de arroyo de... A la parte acá del arroyo Los lindos. baja la pared abajo hasta el agua, Aquella baja la pareja. Aquella rende allí es del tío Cirilo, del padre del Eusebio Vacas, aquella. Que luego pondré una foto muy bonita de, del año pasado, que estaban los robles dándoles el sol y este año, pues bueno, están en el mismo con el mismo color, pero no tienen esa gracia. Eh, aquí abajo bajábamos al guacharro, que era el final del riondo. Bueno, pues desde aquí vemos el barranco de, las desas de la Bartola, el barranco de la Bartola que baja al riondo, donde estaba eh, el guacharro, el planteo del guacharro aquí abajo, y luego estaban las parras y toda la vega del verduzal, que partían desde, desde el río Bornova, era una vega que había justo al lado de, de las aguas del Riondo, que llegaba hasta aquí, hasta aquí se plantaban, se plantaban los huertos, y por aquí, por este barranco, se subían a las de esas que he dicho, del no sé quién, a las de esas de la Bartola, por aquí se subían a las de esas de la Bartola. Venga, pues seguimos. venta mal abrigo venta mal abrigo, sí. me he pillado mejor yo ahí toda esta zona de aquí en aquello que da la sombra venta mal abrigo una sola pilla ahí. bien, ahora es? si seguimos aquí hacia la izquierda, después de esta red que tenemos aquí enfrente pues aquel tiro que te he dicho son las taberneras. vamos, esta red, la red de, de... es el barranco que baja por ahí es la Bartola el barranco de la Bartola que va sí. desde allí baja hasta abajo, hasta el agua desde allí, el barranco de la Bartola va ya. por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y esa reina grande que se ve enfrente? Sí. Esa era de del del Eusebio. Sí. Esas son las taberneras, todo, todo eso de ahí. Las taberneras. La olla del fresno. Que de aquí, de acá. La olla del fresno. Este bacho y la caña del espino. La cañada caña de espino, allá arriba. de las pilas. Bueno, pues este es el... Oh. Ay, ya, ya, ya, ya. Ja. Bueno, pues estas son las de esas de la Bartola y de la parte de abajo, y por este barranquito iríamos hasta el Riondo, el Barranco de la Bartola abajo hasta el Planteo del Guacharro, que estaba ahí en el Riondo. Luego estaban las parras, y bueno, continuábamos el, el cauce del Riondo para abajo. Venga, vámonos, vámonos, vámonos, toma, toma. choli vámonos, vámonos, vámonos. Os decía hace un momento que estas son las de esas de la Bartola, que hoy están invadidas por, por los robles, pero antiguamente ¿eh? esto se cultivaba de centeno, aquí no había ni un roble, hace 50 años no había ni un roble, estas cuestas ¿eh? se cultivaban y bueno aquí eso hay un barranco que siempre hay humedad, por lo tanto el centeno pues debía de funcionar bien. Y nada, se está poniendo a llover, pues vale, vamos a continuar la marcha por la dehesa de la Bartola arriba, vámonos. Aquí tenemos dos buitres, que me están haciendo compañía hoy, lo que era el plantío ¿eh? del Riondo. Ahí lo tienes, cómo va. Con un frío que hace que pela, ¿eh? Del Riondo o de los Riondos, como lo llamaban algunos, se conocen pocas imágenes. A lo largo de más de 20 años no he conseguido localizar más que estas de Eusebio y de Rosario. A lo largo del cauce solo había una docena de pequeños huertos. Cualquier trozo de tierra que se podía cultivar allí resultaba productiva, aunque hubiera que regarse con cubos de agua del Riondo, que más que un río bravo que parecía ser en invierno, sus aguas apenas si llegaban a juntarse con las del Bornova en los últimos meses del verano. Sobre la vega del Riondo, decir que cruzando el Bornova por las pasaderas y tomando el camino de la izquierda, Dejando allí mismo a la derecha las ruinas que en su día fue la ermita de San Bartolomé y posteriormente un cementerio temporal, tomábamos el camino del Verduzal. A la izquierda y al otro lado del Riondo quedaban las viñas. Luego encontrábamos el Pontón, único paso para vadear el Riondo en invierno. Luego el paraje de las Parras, hasta llegar al Plantío del Guacharro, que era el último paraje que se cultivaba, aguas arriba. tanto, ¿sabes? El cero coma debe ser del frío. Bueno, pues vamos a hacer aquí un vídeo de lo que son las desas de la Bartola. Bueno, pues todo esto que vemos aquí son las de, esas de de la Bartola, la parte de arriba. Como veis, hay un montón de robles ¿eh? y algunos pues, son enormes porque tendrán 80 o 100 años. Y los pequeños pues, nacieron en los últimos 50 años. Las de esas de la Bartola, la parte de arriba. Vamos Hugo, por aquí. Bueno, acabo de decir ahí en el vídeo de abajo que eran las desas de, de la Bartola, pero creo que no, estas son otras desas. De es la parte de arriba del barranco que viene del Riondo, que luego ya diré que, qué nombre tenían esas desas. De Hace un frío del carajo, pero vengo sudando por estas cuestas. Y este perro que está histérico, porque hay un montón de vacas ahí y de olores por todos los sitios. Hola. ¡Seguimos! Vamos. Este es el camino que vamos a recorrer en este vídeo. Por las dehesas, el cazaizo, hasta llegar a las dehesas cimeras y la linde de zarzuela. Esto parece que era un camino que iba al collado de las pilas, a la dehesa de la Bartola, por lo visto. O a la dehesa de la Bartola o al collado de las pilas. Es un camino protegido con hitaderas. del Cazaizo, bueno, que si damos la vuelta al otro lado, eh, baja allí el al Lituero. Estas de esas entonces, ¿cómo se llaman? No Las de esas del Cazaizo, vale. Ajá. Tenemos las casillas de Mata Velasco y estas de esas que serán las de esas de Mata Velasco. Como veis, son unos cerrados de piedra, ¿eh? impresionantes. Bueno, pues aquí estamos en unas casillas que ahora no recuerdo el nombre. Eh, hay un grupo de tres casas y unos cerrados, como unos corrales, donde guardarían el, el ganado, pues algunas épocas del año, porque en verano, por las noches, los animales pastan y por el día se refugian en, en las sombras. Y en el invierno, pues entiendo que las llevarían a las casas de, de allí, del Alcorlo. Pero bueno, aquí estamos, ya cerca de la linde de Zarzuela, está como a medio kilómetro la linde de Zarzuela. Hemos venido por aquí, supuestamente, desde el pueblo, subiendo el barranco del Cazaizo por las desas de, de la Bartola y por estas desas de hasta llegar a las desas de cimeras, que son las últimas desas de, de la linde de Alcorlo, ya lintando con, con zarzuela. Así es que, ¡ale! subus, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Allí tenemos otro grupo de, de casas, de casillas, ¿eh? que como veis son construcciones pequeñas porque quizá albergaran 50 50 ovejas no poco más pero bueno que no es suficiente para su cometido bueno ya veis que está todo derrumbado las paredes tienden a caerse por el peso los hielos y demás esta era una casa que podía albergar Fácil 60 o 70 animales. Ahí, ahí tenemos otro al lado. Y bueno, pues esto es lo que había por aquí para guardar el ganado en las peores épocas. Aquí tenemos un clavo, ¿vale? Que se va a venir a casa. ¡Ah! ¡Ole! Ya está. Nos lo llevaremos de recuerdo, ¿verdad, Siguitos? ¡Hazte con él! ¡Vamos a por él! ¡Qué muy grande para ti este! ¡Qué muy grande para ti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Mira! Y que se ha quedado el clavo. ¿Lo llevamos de recuerdo? ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! toma! ¡Anda, vámonos! En el viaje anterior de la semana pasada descubrí estos hitos, CHT mostraba el relieve, Confederación Hidrográfica del Tajo. Mojones, que mi padre y un pequeño grupo de paisanos de Alcorlo, trabajaron en las obras, colocando estos hitos a lo largo de los campos, para marcar puntos relacionados con la presa y la expropiación de los terrenos. Pues nos encontramos ahora ya cerca de la linde de Zarzuela. Estas son las desarcimeras y todo eso que ya os iré comentando a lo largo del vídeo. Es la parte ya más alta, más alejada de, del término de Alcorlo. Eh, comenzamos por allí, el camino hacia abajo, por la linde de los Pinos, hasta llegar al Riondo. He dado la vuelta por ahí arriba, por el alto ese de Mataconejo y ahora estoy dando la vuelta por aquí, por este alto para llegar otra vez al coche que está allí donde al final de los pinos está el coche. Así que Subus, míralo, ¿qué pasa? ¿Te has cansado hoy? Venígalo, este el perrete, este el perrete. ¡Ay madre! Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos, que tenemos que comer. Vámonos, vámonos. Bueno, pues la historia de hoy se termina aquí. Tengo que dar gracias a Dios porque no ha llovido. Encima está saliendo ahora el sol. Y bueno, aunque las imágenes han sido un tanto tristes y grises, pero nos haremos una idea de que lo que son o lo que eran las desas de Alcorlo. Estas son las desas de cimeras, las desas de cimeras, o sea, las, las más altas, las de más arriba, las más, las más alejadas del pueblo. Mira, ahora sale el sol. Hemos empezado con cero grados, pero bueno, la gracia ha querido que por lo menos le veamos un poquillo los ojos al sol. Sugus, Vamos a comer. Venga, arriba. Sube, sube. Venga, claro, claro, venga, saluda a la cámara. Venga, apaga. Apaga. Venga, vamos a apagar. Apaga. No me hace caso. Vamos. A lo largo de este rato que anduvimos por allí, que fueron cuatro horas, aparte de las vacas que pasan por aquellos praos, de animales en libertad solo vi dos buitres, que se entretenían volando sobre el meandro del riondo, y no más de una veintena de pajarillos, que probablemente no hubieran visto nunca un ser humano, y posiblemente no vuelvan a hacerlo. Ni falta que les hace. Rapaces ni una. Parece que allí no tienen negocio alguno. Antiguamente, había gran actividad de gente por allí. Unos con las ovejas, otros cultivando la tierra, otros en esta fecha cortando hoja para dar de comer a los animales durante el invierno. Había mucha actividad en aquella zona, y al igual que en otras muchas de alcorno Cuando cruzo esas dehesas, siempre me sucede lo mismo. El silencio de ese lugar me causa mucho respeto. ...a la vez que siento que estoy observado... ...quizás... ...por los espíritus de aquellos montes... ...o por los recuerdos de mis primeros años de vida... ...cuando el viajar con mi padre hasta aquellas dehesas... ...acompañándole en alguna tarea... ...o simplemente a cazar... ...me parecía... ...una gran aventura... ...por todo ello... ...cada vez que tengo ocasión... ...vuelvo a pasear por lo que fueron entonces... ...y por lo que son hoy para mí... ...las dehesas... ...de Alcorlo... ...delante del agua... Y esto pues no sé cómo se llama, porque Jesús se me ha quedado ahí atrás.